La Palabra del Señor es verdadera, en sus obras muestra su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo que es recto, con su amor llena la tierra, y cuán dulces es de escuchar. Quien la busca encuentra alivio en su desvelo. Hay desvelo. Quien la sigue aún en la angustia encuentra paz. paz. Quien la lleva entre los hombres pierde el miedo y su alcanza su consuelo y no cesa de aclamar. Por la Palabra del Señor existe el Cielo, y por un soplo de su boca se, se formaron, formaron las estrellas. estrellas, y en un mar separa el agua de la tierra. Por tu palabra, mi Señor, soy un hombre nuevo. Tus brasas quemaron mi boca, y al cantar no siento miedo. Si me escuchan, va en mi canto un buen consejo. Es de sabios escuchar. Si alguien me escucha, va en mi canto un buen consejo, y este sabio se escucha.